Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Durazo, funcionario del servicio exterior aquí en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy seré el moderador para nuestro programa para la iniciativa Innovación Global por medio de la ciencia y la tecnología, o GIST Tech Connect, tocando sobre el tema de la diversidad para el éxito en los negocios. Les recordamos que pueden unirse a nuestra conversación enviándonos sus preguntas y comentarios a través del chat, ubicado junto al reproductor de video o bien en Twitter usando el hashtag GIST Tech Muy bien, me gustaría comenzar por dar la bienvenida a nuestros expertos panelistas. Me acompaña hoy primeramente en el estudio Marcia Chong, analista de inversiones de la agencia Village Capital. Marcia dirige el asesoramiento en inversiones en educación, inclusión financiera, salud y energía. Bienvenida, Marcia, al estudio. Eh, asimismo, nos acompaña por internet Agostino Almeida, director de operaciones de Ruta N, una empresa y centro de innovación en Medellín, Colombia. Muchas gracias por acompañarnos, Agostino. Y por último, en el chat nos acompaña Jorge Ramos, director general de Extend Consulting and Advisory Services, LLC, quien responderá a sus preguntas y compartirá también enlaces a recursos importantes eh, que tienen relación a nuestra conversación. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy. Mientras esperamos a que nuestro público nos envíe sus preguntas, me gustaría comenzar la conversación pidiéndoles a ustedes, Marcia y Agostino, que nos compartan un poco más sobre sus antecedentes y experiencia promoviendo el tema de la diversidad en el mundo eh, empresarial. Eh, Agostino, vamos a empezar contigo, por favor. Daniel, es un gusto saludarlos a todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación en la temática. Por supuesto, demasiado importante eh, para los días de hoy, la forma como se montan emprendimientos exitosos. Les cuento un poco. Yo soy portugués, pero estoy radicado en Colombia, en Medellín particularmente hace seis años. Eh, mi formación es en biología realmente, pero en los últimos, digamos, la última docena de años la he dedicado al tema de emprendimiento e innovación. Y actualmente trabajo en la dirección de operaciones de Rota N, que es una agencia de innovación criada por la ciudad para crear ese ecosistema de ciencia técnica de innovación eh, que tanto pueda impactar en el desarrollo económico y social de la región. Sí. En mi pasado, yo creo por que refiero, también viví en Estados Unidos, en diferentes estados y ciudades donde fui criado como chiquito. Y, y, y es importante realzarlo porque creo que eso también le da una forma distinta de mirar al tema de diversidad como, un, como una, un proceso clave para cualquier emprendimiento. Claro, o sea, tus mismos antecedentes personales también tienen algo de diversidad en sí. Sí, señor, es correcto. Muy bien, este, Marcia, seguimos contigo, platícanos un poquito más acerca de tus experiencias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Claro. Y yo tengo experiencia con las inversiones de impacto de social mm. y en Venture Capital, que es la forma de financiar los startups y um, el emprendimiento que recién está empezando. Yeah. Y yo originalmente soy de Guayaquil, Ecuador, uh, y, y soy orgullosa de eso y creo que eso me ha ayudado. En tener una perspectiva diferente en la manera de que nosotros hacemos las inversiones. Claro. Y una de las razones um, que estoy en mi puesto de hoy es porque hay un gran problema en el venture capital mm. o en el capital de riesgo, donde la mayoría de los inversionistas están invirtiendo en los mismos lugares, mm. en um, emprendedores que vienen de las mismas universidades. Yeah. Y eso está afectando al em emprendimiento que viene de Latinoamérica. Claro. Entonces, por eso es un, un tema que creo que realmente es importante. Ya. Yeah. Pues muchas gracias, Marcia. Muchos diferentes temas por tocar. Este, y más adelante les pediremos a nuestros expertos que compartan las diferentes maneras en que la diversidad en un equipo, desde un punto de vista práctico, puede afectar el éxito o no de un proyecto. Eh, ahora vamos a revisar una de las preguntas de la encuesta que hicimos en las redes sociales en los días previos al programa. A nuestros participantes les preguntamos, ¿Qué aspecto de la diversidad en los negocios más te interesa conocer? Pueden ver los resultados ahora en la pantalla. La principal respuesta fue estrategias para crear un negocio con mayor diversidad, con un 55%, seguida por eh, historias de éxito de emprendedores con diversidad, y después por cómo cerrar la brecha financiera, lo que comentabas Marcia en cuanto a, a cómo seguir, eh, conseguir que los inversionistas también inviertan en estas empresas que tienen mayor diversidad. Este, Marcia y Agostino, ¿qué les parecen estas respuestas que nos ofrece el público? Marcia, comencemos contigo. Bueno, um, o sea, no, no, son respuestas que también uh, me interesaban a mí cuando mm. estaba empezando en, en el Venture Capital y creo que hay diferentes estrategias empezando con el equipo mm. eh, también con los proveedores y con los partners mm. que tiene que cuando estás empezando tu negocio uh, tienes que pensar fuera del solamente no solamente en el equipo de pero también en, en cómo puedo diversificar mi negocio en términos de los proveedores claro. de um, los accionistas de mi negocio a claro. uh, pensar más allá sí y, mm. Excelente, y cuando estamos hablando de diversidad, obviamente hay muchas diferentes, muchos diferentes aspectos este, desde la diversidad en cuanto a género, preferencia sexual, origen étnico, grupos religiosos, etc. Todos esos diferentes este, factores. Eh, Agostino, algún comentario acerca de las respuestas que, que obtuvimos de la encuesta. Sí, claro, yo, muy alineado con la respuesta de Marcia, digamos que dependiendo del tipo de negocio, emprendimiento y el ecosistema donde estamos, la forma como se mire la diversidad como un factor de éxito es, es, es muy importante e interesante a la vez. Y les pongo un ejemplo de uno de los negocios en que invertimos cuando trabajaba también en un fondo venture capital, que era el desarrollo colorantes a partir de, de frutas endémicas aquí en Colombia. Y los proveedores, como decía Marcia, eso muy importante, pues los proveedores eran... Eh, eh, grupos étnicos específicos de ciertas regiones remotas en Colombia. Entonces, toda la estrategia de desarrollo de la cadena de suministro, incluso en la negociación en temas de acceso a recursos naturales del país, tocaba una gestión de comunidades y, y acuerdos comerciales con ellos cuando ni siquiera tenían comercio local. Entonces, esa capacidad sí es muy importante a la hora de, de entender dónde están esas necesidades y cómo se ve lo estratégico para el desarrollo de ese tipo de negocios. Claro, entonces la diversidad inclusive también puede eh, abarcar el tema de, de, la, de las diferentes regiones dentro de un mismo país y los diferentes Por grupos supuesto. socioeconómicos, etcétera, que, que se ven representados. Muy bien, gracias, Agustino. Este, muy bien, compartimos previamente esta pregunta en Twitter y ahora queremos preguntarle a nuestro público en vivo… ¿Cuál es el desafío más grande que enfrentan los emprendedores de orígenes diversos? ¿Es la falta de financiamiento? ¿Es, es el difícil acceso a redes de contactos profesionales? Eh, ¿Las oportunidades educativas limitadas a las que a veces se enfrentan algunos de estos grupos? Eh, ¿Estereotipos negativos o bien algún otro factor? Eh, les invitamos a los que nos acompañan en línea a responder a la encuesta que aparece ahora en la pantalla y vamos a leer sus respuestas poster posteriormente durante eh, el programa y ahora vamos a tomar algunas preguntas directamente de nuestros espectadores en línea eh, nos van a llegar diferentes de de preguntas de diferentes lugares la primera pregunta que nos llega es conoces algún incentivo que las empresas pueden usar para atraer más diversidad dentro de sus filas o en su personal como parte de su equipo Marcia empezamos contigo bueno yo creo que hay diferentes tipos de incentivos. Uno es um, que, por ejemplo, si eres un startup o un negocio y quieres atraer a ese talento, mm. tú debes de una cosa que puedes hacer es decir, nosotros vamos a invertir, si tú um, te unes con nosotros, mm. vamos a invertir en mentoría, mm. en diferentes personas que, que son como ti, Uh, que te pueden ayudar a pensar cómo puedes crecer en tu carrera. Yeah. Eso es súper importante porque si estás creando diversidad, a veces te puedes sentir como que si eres la única claro. en ese equipo. Claro. Entonces tener y dar ese acceso a mentoría es súper importante. Ya, yeah. yeah. muy bien. Este, Agostino, ¿algún, eh, eh, ¿alguna estrategia que le gustaría compartir con el público? Yo creo, me gustaría ver la respuesta en dos partes. La primera es como el gestor o gerente de un negocio es entender cuál es realmente la estrategia y dónde están ubicadas esas capacidades que uno necesita y el talento que busque, como decía Marcia. Ya después de definir esa estrategia y táctica, es cómo vuelve uno capaz de atraer ese talento eh, criando las condiciones para eso. Por supuesto, la diversidad es súper importante a diferentes niveles. Pero yo creo que depende mucho del sector, del negocio en que está y esos incentivos pueden cambiar. Y van desde, en la experiencia mía, eh, poder ubicar las personas de ciertas regiones del país para, para otras, ya me tocó eso, eso era un beneficio, un incentivo interesante, pero también el acceso a ciertos recursos y, y capacidades que no existen en, en ciertas regiones, eh, como se el acceso a la educación, la parte de salud, eso todo se vuelve como interesante, teniendo en cuenta el ejemplo específico de personas que vienen de zonas más remotas. Excelente. Este, otra pregunta que nos llega del público es si ¿sí Marcio Agostino tienen alguna recomendación sobre cómo conservar o mantener la diversidad que ya existe dentro de una misma organización. O sea, ya habiendo reclutado personas de diversos orígenes, ¿cómo asegurarse que se queden en el equipo y que sigan creciendo como parte de la, de la empresa o del equipo? Uh -huh. Marcia, empezamos contigo. Bueno, yo creo que, por lo menos en los startups que nosotros hemos visto, mm. esto, el problema de talento es, Especialmente en los mercados que están recién creciendo, mm. como México, Colombia, claro. Chile. El talento es un problema. Um, o sea, tienen a alguien uno o dos años y después se van. Y después se van. Y la, una de las razones por eso es porque no hay demasiada inversión en, la en el desarrollo profesional de esas personas. Yeah. O en darles oportunidades de crecer fuera de su puesto, yeah. darle lo que acabo de decir, esa mentoría. Claro. Esa, Alguien que los pueda guiar en su carrera. Y un seguimiento cuando dices que la gente este, se va, ¿a dónde se van? ¿A otras empresas? ¿Se van al sector público? Um, o... Sí. Si por, por ejemplo, si están en startup, uh -huh. um, ellos se pueden ir al sector privado a un lugar que les pague más. Ah, ya. Uh -huh. Ya. Muy bien. Este, bien, vamos a seguir a la, a la siguiente pregunta. Este, si nos pudieran hablar los expertos de una empresa nueva que se haya beneficiado durante sus etapas iniciales, este, desde la perspectiva de tener un equipo diverso. Eh, Agostino, vamos a empezar contigo. ¿Alguna experiencia que hayas tenido al respecto? Yo creo que hay dos que me gustaría mencionar. La primera es precisamente Ecoflora Cares, que es la empresa que les mencionaba hace poco. Esa capacidad de gestionar grandes equipos en diferentes zonas del país muy remotas y diferentes orígenes éticas. Fue una experiencia seguramente interesante y muy exitosa. Finalmente, el desarrollo de esa capacidad económica de las familias, estrategias comerciales para, para esas zonas, eso fue realmente muy interesante. Y aquí específicamente ya en Ruta N hemos tenido la experiencia de, de gestionar equipos, ya no tanto a nivel de emprendimiento, sino de la agencia como tal, en que tenemos un equipo bien diverso, desde el punto, desde el punto de vista cultural, religioso y étnico. Este, otra pregunta que nos llega del público, eh, hay algo que las incubadoras y las aceleradoras puedan hacer también para fomentar la diversidad a nivel de ecosistemas, a nivel ya sistémico, no solamente para una empresa a la vez, sino para de una, de una manera más amplia. Sí. Eh, Marcia, ¿qué te parece la pregunta? Sí, yo creo que hay bastante que pueden hacer las aceleradoras e incubadoras. Empezando, hay diferentes estrategias. Una es, obviamente, um, abrir sus programas um, para, estos, para los grupos marginados mm. o diferentes tipos de personas, como latinos, afroamericanos, mm -hmm. um, y para el talento que viene de Latinoamérica, de países que están creciendo. Yeah. Eso es una estrategia, pero no es suficiente. También se necesita crear programas donde estás conectando mm. a los inversionistas yeah. con los emprendedores mm. y, y crear un lenguaje común donde los inversionistas puedan decir, nosotros invertimos a este nivel de madurez. Y, um, y para eso, nosotros miramos al equipo que tenga A, B, C o D. También necesitamos que el modelo de negocio esté a X nivel. Y es súper importante abrir esas conversaciones sí. entre los inversionistas y um, los emprendedores y creo que las exceladoras. Um, hay bastantes que se enfocan en solamente en ver al emprendedor y ayudarlos a ellos, pero les falta conectar a los dos ya. juntos. Muy bien. Uh -huh. Muy bien. Agostino, ¿alguna experiencia al respecto en, en, en este sentido de fomentar la diversidad a un nivel más amplio, más sistémico? Sí, sí, por supuesto. Eh, yo diría que pues, las celebradoras son una buena pregunta, pero agregaría eso también a entidades públicas como gobierno local, o sea, cómo esas estrategias se vuelven tan importantes, y una de las cosas que hemos discutido es siempre que más allá del impacto y del llamado triple bottom line, no es por eso que se hace, es que es, es, es una buena política de negocios y que crea un impacto eh, sistémico. Y, y la atracción de talento se vuelve importante. Yo, Marcia hablaba de la pues, posibilidad de atraer talento latinoamericano para Estados Unidos y otras partes del mundo, eh, pero hay otros ejemplos. Nosotros aquí... Con las empresas, tenemos más de 200 empresas ubicadas aquí en Medellín con Ruta N y, y son de más de 60, el 60% no son colombianas, son de 30 países diferentes. Entonces en, en la cafetería hay 20 y algo idiomas distintos a veces hablando y, y, es, y eso, eso fomenta interacción, capacidades, aprendizajes y, y, y el talento puede venir de cualquier parte del mundo y de cualquier origen. Entonces eso como política de desarrollo de capacidades y ampliar el pipeline el espectro de donde, donde se pueden ubicarlas es súper importante. Muy bien. La siguiente pregunta que nos llega, este, nos, dicen, nos preguntan si es que existen regiones geográficas, eh, me imagino ya sea dentro de América Latina o bien este, fuera de ella, en, en otras partes del mundo, que hayan avanzado en incentivar una mayor diversidad en las empresas. Eh, ¿Tienen alguna experiencia, este, ya sea dentro de América Latina o, o fuera, donde se haya fomentado a este nivel sistémico este tipo de diversidad? Marcia. Eh, mi honestamente, mi respuesta es que no he visto una región que, que, que wow, la mayoría de los equipos mm. ya han tenido diversidad. Pero mm. sí tengo ejemplos de um, compañías que tienen presencias internacionales mm. que han cambiado eso. Yeah. Y, y, por ejemplo, una que nosotros vimos se llama Empower, mm financing, y ellos dan préstamos a, a estudiantes del extranjero y también a estudiantes de los Estados Unidos que son de DACA o normalmente son excluidos yeah. del mercado financiero de los Estados Unidos. Mm. Yeah. Ellos en su estrategia, desde el nivel del fundador, dijeron, nosotros tenemos que ser intencional con nuestra estrategia de diversidad. Yeah. Entonces, empezaron a contratar a estudiantes extranjeros, a estudiantes de DACA y eso al final del cuento los ayudaron a mejorar su producto y a crecer su base de usuarios uh -huh. y entonces en mi experiencia yo he visto diferentes ejemplos así en diferentes mercados pero no he visto uno que wow ellos um, ya han pensado más allá sobre la diversidad ya yeah. eh, Agostino, alguna experiencia diferente has visto tú alguna región geográfica en particular que haya tenido éxito en este sentido. Sí, yo muy honestamente acuerdo con Marcia. Yo no, no he visto una región específica que se dedicara a eso, pero sí veo ejemplos y, y, y modos operandi que sí promueven eso. ya yeah. N, por ejemplo, lo ha hecho, pero hay otras compañías que están aquí en Colombia que conozco que tienen como política, por ejemplo, contratar solo eh, madres solteras, cabezas de familia. Ya. Yeah para desarrollar talento, en capacidad de tecnologías de información y poder prestar servicios desde la casa en modo de home office. Entonces, ese es un, un, un caso muy específico de un acelerador y de una compañía que promueve eso. O sea, en realidad, este, parece ser que de la experiencia de los dos hemos visto muchos éxitos como que a nivel individual de ciertas empresas uh -huh. o cier tal vez cierto tipo de empresas, pero a nivel regional, que digamos, todavía hace falta un poquito ese este abordamiento sistémico de este sí. tema. Muy bien. Eh, para los que se acaban de unir al programa, están viendo la conversación de GIST Tech Connect sobre cómo la diversidad puede contribuir al éxito en los negocios. Estamos en este momento tomando preguntas en vivo de nuestro público. Les invitamos a hacer sus preguntas también en el chat o bien en Twitter usando el hashtag GIST Tech Connect. Eh, volviendo ahora con Marcia, ¿Cuáles dirías que son los tres principales beneficios en tu experiencia de contar con un equipo con mayor diversidad desde el punto de vista ya sea religioso, étnico, origen nacional, etcétera? Sí, um, yo creo que bueno, yo creo que bastantes beneficios. Hay pero muchos. si tengo que elegir a tres, sí. diría que el primero, um, el caso de que acabo de dar de, de Empower Financing, mm. por um, tener um, empleados Um, desde el nivel del fundador ejecutivo a todos los niveles de la empresa, mm. en términos de, de países de origen, de género, de raza, ellos pudieron mejorar su producto y también um, escalar al nivel de, de los clientes. Claro. Eso es, yo diría, los beneficios al nivel um, del startup y del negocio. Mm. También, yo creo que el, del punto de vista del inversionista, mm. hay estudios que dicen que, um, que te, si Tú inviertes en compañías que tienen equipos más diversos, que vas a tener mayores rendimientos. Mm. Um, y también diría que el tercer beneficio es que como una sociedad, um, tener un equipo diverso te da mejores perspectivas mm. y te ayuda a crear soluciones para problemas que realmente importan. Ya, yeah. muy bien. Tres diferentes niveles, este, muy interesante la respuesta. Eh, Agostino, ¿algún otro comentario al respecto, en tu experiencia, los tres beneficios principales? que pueden este, tener las empresas al seguir esta estrategia de la diversidad. Sí, claro, yo creo, muy en lo que decía Marcia, el impacto a nivel de, de conocimiento colectivo es, es impresionante en la experiencia mía. O sea, esa capacidad de generar eh, nuevas ideas eh, en la parte lluvia de ideas y consolidadas en el proceso de innovación y creatividad es claro tanto por la experiencia en términos académicos como el origen y background religioso, étnico, etc. Eso también da un concepto y conocimiento de mercado muy, muy diferente eh, y, por supuesto, mejora la propuesta de valor y los atributos de productos y servicios que se llevan al mercado, que finalmente termina impactando en, en el negocio. Excelente. Eh, pasando a otro aspecto eh, que se menciona a menudo, es el llamado efecto multiplicador. Hay varios estudios que han demostrado que las mujeres en particular y otros grupos marginados tienden a invertir una gran parte de sus ingresos en su misma localidad, efectivamente devolviendo estos recursos a sus comunidades y a sus negocios. Uh -huh. ¿Cómo es que las empresas emergentes podrían beneficiarse de esta misma tendencia? Este, Agostino, uh -huh. vamos a empezar contigo. Sí, no, hay unos, hay unos ejemplos interesantes incluso aquí en Medellín y en Colombia de negocios, por ejemplo... Hay un negocio aquí que se llama Crepes Waffles que arrancó pues vendiendo literalmente Crepes and Waffles en la calle con, con un sidecar y, y finalmente cuando fueron creciendo su estrategia fue siempre emplear eh, ma, mujeres cabezas de familia y con sus ingresos han realimentado procesos de formación, capacitación, donaciones para una fundación y han reinvertido eso. Hay un caso, ese es un caso muy interesante y es pues un negocio muy exitoso, no es de base tecnológica, por supuesto, pero, pero sí muy interesante en la forma de cómo abordar esos temas. Eso ha generado un impacto muy importante. O sea, parece que en este caso este, la inversión en la diversidad rindió un ciclo virtuoso, donde los mismos empleados de las empresas fueron invirtiendo también en la educación y por lo tanto se fomenta mayor desarrollo también a nivel social. Así es. Eh, Gracias, Agustino. Marcia, ¿alguna experiencia tuya que hayas tenido con este aspecto en sí, particular? Y, y yo también concuerdo con lo que acaba de decir Agustino, que mm. empodera a las, um, a las familias, a las comunidades, mm. a la sociedad en general. Un ejemplo que tengo es de una compañía que tiene presencia en Nicaragua, Haití, Ghana, que se llama Kuli Kuli Foods. Mm. Y ellos, um, ellos lo que hacen es crear um, productos nutricionales, hechos de un ingrediente que se llama moringa y, y moringa es más conoces moringa no no lo conozco <ríe> es más saludable de creo que se llama la col de risada o el kale ya yeah. y bueno um, entonces ellos kuli uh, kuli tiene empleados tienen granjeros en estos diferentes países mm. y a través de darles a uh, esos empleos, uh, han hecho un estudio que uh, estos em granjeros, en comparación a granjeros que no trabajan con culi mm. los ingresos de ellos son cinco a diez veces más mm. y están invirtiendo en la educación de sus familias. Um, están cre creando otras microempresas mm. en sus propias comunidades. Entonces, ese dinero se queda mm -hmm. en esos mercados yeah. sí, so y creo como... que eso es un... Ya, es como un efecto dominó positivo, digamos, sí. donde una empresa está en empodera una comunidad y ellos también pueden empezar otras empresas, etcétera. Uh -huh. Ya, excelente. Este, muchas gracias a, a ambos. Ahora vamos a volver con algunas de las preguntas de nuestros participantes eh, en línea. Eh, Hugo Romero, de Ciudad Juárez, en México, nos pregunta, ¿cómo puede el gobierno ayudar a las iniciativas de diversidad de género en sectores que son tradicionalmente ocupados por hombres? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, Marcia, esta pregunta? Es una buena pregunta. Gracias por eso. Yo mm. creo que lo que se puede hacer es que los gobiernos pueden, y creo que hay países que están haciendo esto, mm. que pueden crear um, oficinas de emprendimiento y pueden crear um, alianzas con inversionistas o con exceladoras o con diferentes grupos de capital y de emprendimiento. Mm para decirles, mira, nosotros como un país, como gobierno, vemos el emprendimiento que es súper importante. Pero también vemos que hay, hay bastantes dificultades para algunos grupos marginados mm. entrar a este mercado. ¿Cómo podemos hacer alianzas y programas para ellos y conectarlos a ellos al capital? Yeah. Creo que, que es importante que el gobierno, por ejemplo, en México hemos visto esto. Mm. Um, y, y, Creo que en comparación, por ejemplo, yo soy de Ecuador, que todavía le falta avanzar un poco más en eso. Yeah. Y la voz del gobierno ayuda como un incentivo mm. de que, el, que el grupo de inversionistas y emprendedores que también entren a, a formalizar el ecosistema. Yeah. Gracias, Marcia. Este, Agostino, en tu experiencia, ¿cuáles son las estrategias o, o, o el papel que puede jugar el gobierno para ayudar en este tema en particular de la equidad de género? Este, en ciertas empresas? Pues el papel es clave. El papel debe ser clave del gobierno, tanto local, mm. eh, nacional, perdón, como regional. Eh, lastimosamente en Colombia no es que hayamos visto demasiadas estrategias políticas para eso, pero sí hay temas puntuales que van apareciendo y muy movido también desde abajo. O sea, beneficios e incentivos de ciertos grupos de inversionistas, para invertir en empresas que tengan ese, ese foco. Yo creo que es un tema también que toma, lamentablemente, toma tiempo. Claro. Eh, las cosas yo, yo siento que van cambiando. Depende no solo del país, sino del sector y de la industria. Y, y por ejemplo, aquí el gobierno local en Medellín ayuda con programas de formación en, en temas de, de Steam eh, y temas de IT. Para, específicamente para mujeres emprendedoras que quieren lanzar su primera empresa. Entonces, este tipo de cosas se vuelven en un ciclo, se todo sale bien eh, y abren la puerta a tipo oportunidades. Pero es un trabajo que toma tiempo y sigue el esfuerzo de todos. Todos tenemos responsabilidad en ese en este tema. Ese tema es un, un tema interesante también que toma tiempo y que por lo tanto estos, este, estas políticas o estas iniciativas no pueden ser de corto plazo. Hay uh -huh. que darle seguimiento a lo largo de, de, de sí. años, muy probablemente. Uh -huh. Muy bien. Eh, la, siguiente pregunta, la siguiente pregunta nos llega de Mauricio en Honduras, quien nos pregunta, ¿cuál es su apreciación con relación a la diversidad en América Latina eh, con relación o, o, digamos, en comparación con en los Estados Unidos o en Canadá? Eh, Agostino, empezamos contigo. Eh, ¿Cómo has visto tú que has vivido en, en ambas regiones también? Eh, ¿Qué te parece la, la comparación entre las dos regiones? Eh, si me permite, de pronto lo enfoco a, al país que conozco mejor. Colombia, aunque en Brasil también tenga alguna experiencia. Yo creo que aquí dice el tema de diversidad. Pensando en diversidad étnica, yo creo que es, que es, que es más aceptado y, y hace parte de la rutina común de los negocios. En Colombia uno, principalmente en ciertas regiones como Antioquia, yo no siento que eso sea un, un detalle que, que impida el estímulo de la diversidad eso ya existe per se, principalmente en ciertos sectores. Eh, comparado con Estados Unidos, Canadá realmente no, no conozco también pero por lo que he leído, creo que también es, es, es, está a un nivel distinto. Pero comparado con Estados Unidos, yo diría que al menos Colombia está, embarca mucho más en esa aceptación de, de, de la diversidad como inherente a cualquier buen negocio. Interesante. Marcia, en tu experiencia, este, ya sea en Estados Unidos o en otras partes, cómo ves esa diferencia entre diferentes países y cómo aceptan la diversidad. Mm -hmm. Yo diría que, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos ya eh, al nivel de emprendimiento y también de, del mundo de venture capital, la gente está pensando más de, a ver, el equipo tiene, uh, no sé, ¿cuál es la, cuántas mujeres hay en ese equipo, cuántos mm. hombres hay en ese equipo y también tiene a gente latina, diferentes culturas. ¿ya? Mm. Yo sí veo eso en los Estados Unidos, pero lo que todavía, los que ahorita recién se están formando es cómo se ve la diversidad a nivel ejecutivo mm. y mm. A, en todos los niveles de la organización. Claro. No solamente tener una mujer significa que la tienes al nivel de que, que está tomando decisiones ya. que impactan a todo el negocio. O sea, no basta con tener una mujer, en este caso, de la pregunta de, de, lo de la cuestión del género, como parte del equipo. Sino si también cuál es el papel que juega en el equipo, está a nivel ejecutivo, está tomando decisiones, etcétera. Sí. Ya. Y en comparación um, a emprendedores que he visto, por ejemplo, en México, en Chile o en Colombia, um, lo que he visto es que... <ríe> Cuando yo hablo con ellos sobre el equipo y una de las cosas que escucho, ay, nos faltan mujeres. Mm. Entonces, ese pensamiento sí está ahí, pero todavía mm. en comparación a los Estados Unidos, donde ya están empezando, nosotros ya tenemos a las mujeres, pero ¿dónde las tenemos? Yeah. ¿En cuáles posiciones? Todavía yeah. falta un poco más mm. de ese pensamiento. Interesante esa, esa diferenciación entre... Eh, el incluir a las mujeres o, o, o personas de cualquier otro grupo dentro del equipo y luego llegar a ese otro nivel donde uno se pone a pensar, bueno, ¿a ¿qué nivel ocupan dentro del equipo? Interesante uh -huh. esa, esa distinción. Este, nos llega ahora una pregunta de un participante en Medellín, Colombia, ahí cerca de ti, Agostinho. Este, ¿A qué lugares puedo acudir o cómo puedo encontrar financiamiento para proyectos relacionados con la misma diversidad. ¿Alguna estrategia o recursos, por favor? Eh, Siento que la pregunta nos llega de Colombia, empezamos contigo, Agostinho. Claro que sí. No, aquí hay una... Aquí en Colombia en Medellín hay, hay un acceso, acceso a capital inteligente que me parece muy bien desarrollada. Y, y yo creo que hay que definir muy bien cuál es el enfoque que se busca para el negocio, eh, cuál es el impacto y la estrategia de diversidad asociada a eso. Y ya después buscar a través de diferentes me me mecanismos de financiación eh, cuáles son los canales. Hay fondos de diferentes tipos, desde impacto hasta capital semilla en tecnología, eh, pero también hay otras agencias, por ejemplo, Rotein, una red de acceso a, a capital inteligente donde junta diferentes tipos de inversionistas, ángeles, fa family offices, etcétera, que tienen un enfoque especial para eso. Pero como en cualquier emprendimiento, yo creo que es importante definir qué se está buscando, cuál es el impacto y tesis de inversión en que encajamos y luego con eso hacer un target muy específico de con quién van a conversar. Pero sí hay unos mecanismos y unos canales que se pueden utilizar. Muy bien. Muy bien, la siguiente pregunta. Eh, Han visto, ya sea Marcia o Agostinho, eh, un aumento en la cantidad de firmas de inversión eh, que sean eh, propiedad de, de mujeres, o sea, donde las mujeres son eh, las du los dueños de, de las empresas en América Latina. A lo largo de su trabajo han visto que ha incrementado, se ha quedado igual, ha bajado. ¿Cuál es su experiencia, Marcia? Empezamos Yo diría que el pensamiento, de, como había dicho, que el pensamiento, de, uy, nos falta mujeres, mm. si tú vas a nuestro equipo, está lleno de hombres. Mm. Yo, ese pensamiento está, lo estamos viendo más y más uh -huh. con nuestros emprendedores, yeah. pero to, no hemos llegado a ese nivel de, wow, la mayoría de todos los emprendedores que tenemos en nuestro programa son fundadoras que son mujeres. ya No hemos llegado a ese nivel. Ya. En otras palabras, parece ser que existe la conciencia, pero todavía no se ha materializado, digamos, en resultados donde este, un mayor número de mujeres son este, las propietarias de, de las Ajá. empresas. O o sea, las sí hay algunos ejemplos, pero mm. todavía no es la mayoría. Ya, muy mm. bien. Eh, Agostinho, en tu experiencia. Mira, esa es una, una excelente pregunta y vuelvo a lo que dis discutimos ahorita sobre el tema de la diversidad de género, dependen de los sectores de industrias. Eso es una realidad. Pues primero, un paréntesis rápido, no es que existan muchos fondos de venture en realidad en Latinoamérica. Eso está creciendo, claro. eh, pero comparado con otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, todavía tenemos un camino largo. Pero si uno mira, por ejemplo, en Colombia, eh, sí, la gran mayoría de los eh, gerentes de inversiones, analistas, y sobre todo los ejecutivos, como mencionaba, Marcia, sí son hombres, Fund yeah. managers de género femenino que yo conozco en Colombia, hay una que sea partner. Mm. Pero realmente fondos de venture en Colombia, venture como tal, hay seis. Después hay otros vehículos de financiación, etc. Entonces, pero sí, es un tema que hay que seguir construyendo y... y por supuesto, la oportunidad a, a todas las personas. Ya, yeah. en otras palabras, ha habido este, avances, pero nos falta mucho camino por andar todavía. Uh -huh. este, uh -huh. Muy bien, nos llega ahora otra pregunta. ¿Cómo, puede, eh, cómo pueden los líderes este, de un startup eh, incluir un proceso de retroalimentación de parte de, de su mismo equipo, donde haya diversidad, este, cuando están tomando decisiones estratégicas? En otras palabras, ¿cómo involucrar a ese grupo diverso de personas más en la toma de decisiones de la misma empresa? Eh, uh -huh. ¿Alguna estrategia al respecto, Marcia? Sí, o sea, yo creo que depende del uh, modelo de negocios que tiene esa empresa. Uh -huh. Porque, en mi opinión, uh, dependiendo de, del modelo de negocio, Ponte que si tú haces préstamos a estudiantes, mm. tú debes tener en tu equipo esa diversidad de gente que tiene esa experiencia. Yeah. O si estás. O sea, depende de eso. Y una forma que tú puedes incluir, yo diría, es en. Uh, dependiendo del tipo de, de decisión, mm. es incluyéndolos en reuniones, mm -hmm. si tienen que ver con ventas, mm. incluyendo a, esa, a los empleados que tienen esa experiencia en esas. Um, reuniones, uh -huh. um, en vez de tener reuniones con todo el equipo. Yo creo yeah. que tienes que ser estratégico mm. con el problema que estás tratando de resolver. Ya. Yeah. En otras palabras, ese es otro nivel también, donde no basta con nuevamente tener a estas personas como parte del equipo, ¿no? como parte del equipo sino también crear las estructuras, digamos, que permiten a esas personas también contribuir ah. a las decisiones. Yeah. Uh -huh. eh, Agostinho, ¿alguna otra, eh, ¿algún otro comentario en cuanto a esta pregunta? No, es pues completamente de acuerdo con, con Marcia. Yo he visto unos mecanismos interesantes en algunas startups, una particularmente que conocí el año pasado y criaban el, el emprendedor líder, pues los dos fundadores criaban espacios y comités específicos para desarrollo de producto y, y incluía ahí, eran, la edad de ellos promediaba los 30 años, pero ellos hacían eh, mucho esfuerzo para implementar diversidad, no solo de género, étnico, sino también de edad traer una experiencia diferente dependiendo del producto o servicio, del negocio que querían implementar y eso les resultaba muy bien. Ya, pues interesantemente esa es precisamente Ajá. la siguiente pregunta, nos preguntan que si la diversidad en cuanto a la edad es también un factor eh, importante a la hora de, de crear un equipo para un startup. Marcia, ¿qué te parece también? Yo creo este que yo, es una buena pregunta y mm. he escuchado diferentes He escuchado a gente decir no, y, pero mm. en mi opinión yo creo que sí ayuda. Mm. Porque um, dependiendo de, de dónde está la startup y dónde quieres hacer las ventas, mm. eh, te ayuda a tener diferentes perspectivas yeah. de gente que ha escalado startups mm -hmm. o, o gente que, que, que es nueva, pero que entiende bien el producto, que ha tenido ese problema. Mm. Yo creo que diversidad, en, no solamente en edad, pero también en diferentes, en otros diferentes um, aspectos, mm. ayuda a crear diferentes perspectivas yeah. contra cualquier estrategia que el negocio está viendo. Yeah. O sea, que no hay que dejar, por un lado, este tema de eh, ya sea la diversidad o bien, tal vez, la experiencia en una empresa o en una industria, perdón, este, en cuanto a, a la diversidad. Muy bien. Eh, la siguiente pregunta, ¿puede la promoción de la diversidad en tu negocio nuevo beneficiar a las empresas con fines de lucro de la misma manera que beneficia el emprendimiento social? Eh, ¿Qué te parece la pregunta, Marcia? Sí, eh, o sea, en nuestra experiencia nosotros trabajamos con emprendedores sociales y también con organizaciones. No trabajamos con organizaciones sin fines de lucro, sí. pero sí tengo esa experiencia um, de otros puestos y sí. lo que he visto es que, Teniendo diversidad, los ha ayudado a escalar en el mercado, en entender mejor el usuario. Mm. Um, y como creo que es un tema que he dicho en, a través de esta conversación, que te ayuda a mejorar tu producto yeah. y mejor servir a tu cliente final. Ya, yeah. muy bien. Eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos necesitan desarrollar las mujeres en América Latina para llegar a niveles ejecutivos? Una muy buena pregunta, Agostinho. Eh, ¿Qué te parece? Mm. Eh, esa pregunta, me, pues para decirte la verdad, incluso me suena un poquito injusta, pues yo creo las mujeres con que trabaja son supremamente desarrolladas, de una capacidad espectacular. O sea, no, la, el tema aquí es, es dónde está la igualdad de oportunidades. ¿No yeah. cierto? Yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer. Yo no creo, de verdad, pues no creo que necesitan... Si uno habla solo de género y ese tipo de diversidad, no creo que necesiten más de desarrollo. Lo que sí creo es que tiene que ver igualdad de oportunidades. Y pensando a nivel ejecutivo. Si uno quisiera ir a trabajos más operacionales, ahí pueden venir programas y ese acceso a oportunidades cambia. Pero hablando de temas ejecutivos, yo creo que es un tema de igualdad de oportunidades. Ya. Yeah. Marcia, algún comentario al respecto también. Sí, yo, yo también creo que, la, que esa pregunta es interesante. Mm. Y lo que yo diría es que eh, estoy completamente... Uh, de acuerdo con lo que dice Agostinho. Y también diría que las mujeres necesitan aliados. O sea, uh -huh. no solamente ellas mismas, pero necesitan aliados de sus colegas. Ya. Yeah. Uh, que sean hombres o, y también aliados a, a un nivel más grande de eso. O claro. sea, de, del sector privado, uh -huh. del sector público, lo de la sociedad, yeah. uh, entendiendo que también podemos hacer las mismas cosas. En, en otras palabras, la diversidad no solamente materia para los mismos grupos marginados, sino para la sociedad en general. Todo el mundo tiene que contribuir a esa ah, conversación. Muy bien. Eh, otro participante en línea nos pregunta, ¿cómo se puede promover la diversidad en un negocio y al mismo tiempo evitar el acoso en el lugar de trabajo? Que es algo que es tan arraigado en América Latina. Eh, otra pregunta eh, con bastante eh, de dónde agarrarse, Agostinho. Eh, ¿Alguna respuesta a esta pregunta? No, claro que sí. Yo, yo creo que ahí puedo contarles cuál es normalmente el, el proceso que yo aplico. Lo primero, primero que todo es pues respeto igual para todos. O sea, ese, ese tema de acoso no, no debe existir y, y, y el respeto es una lógica innegociable a la hora de desarrollar procesos dentro de la institución independiente del, del tipo de diversidad que, de que estamos hablando. Uh -huh. eh, existiendo algún tema de, de acoso, pues hay unos mecanismos inmediatos que, que se ejecutan para evitarlo, corregirlo o, o simplemente eh, eliminarlo, porque eso, por supuesto, trae un, un, un resultado negativo a la, a la institución. No solo para la operación como tal, sino de las mismas personas, la interacción entre ellas. Esa dinámica se cambia muchísimo. Y lo mejor, pues, es solucionarlo lo más pronto posible. Excelente. Marcia, algún comentario al respecto. Sí, es una, yo diría que es una pregunta difícil y que lo vemos en, en varios países mm. en Latinoamérica. Mm. Sé que eso pasa en Ecuador también. claro Y creo que el, eh, todo, creo que esto depende de, de, obvio, si eso te pasa a ti, decirlo mm. y decirlo a tus colegas. Pero creo que más de allá... Crear, y esto va a tomar tiempo, pero crear ese pensamiento del respeto yeah. um, y, y eso es como, debe formar como parte de la cultura yeah. de la organización. Y, pero eso toma tiempo, yeah. cambiar esa mentalidad. Muy bien. Este, otra pregunta que nos llega en línea. Hay maneras en las cuales las, los startups o las empresas pueden colaborar entre ellas, así como con las organizaciones sin fines de lucro, las universidades u otros este, jugadores en, en este ecosistema de los negocios para también promover la diversidad. En otras palabras, no solamente entre empresas, sino también con los otros diferentes este, uh -huh. eh, eh, eh, instituciones, organizaciones que juegan un papel importante. Marcia, uh -huh. has visto algo en este espacio. Sí, eh, creo que lo veo todos los días porque trabajo en eso mismo. Yeah. Y yo, yo creo que lo, que lo que pasa normalmente es que las aceleradoras y las universidades también tienen programas de emprendimiento. Mm. Y normalmente hay una persona, ponte, yo trabajo en una aceleradora, Yo voy a los eventos de, de las otras universidades, mm -hmm. entonces contribuimos así como mentores. Yeah. Pero creo que lo que ayudaría, Uh, a este ecosistema es crear, uh, yo diría, un marco de referencia o un lenguaje en común mm. en términos de, bueno, eh, el ecosistema tiene estas universidades, a estas exceladoras, y ellos ayudan a negocios de este nivel de madurez. Mm. Um, y hacer como un mapa mm. de dónde están todos los jugadores del ecosistema mm -hmm. y en qué nivel te pueden ayudar. Yeah. Um, y también hacer eso del lado del inversionista. Yeah. Y también me gustaría decir que hay una herramienta que se llama Viral. Um, mm. Si tú buscas en, en, en por el sitio web, el Viral es un, una herramienta que es gratis y que estamos expandiendo a los Estados Unidos para hacer esta, conver, esta misma conversación yeah. entre lo, cuáles son los recursos de emprendimiento que puede buscar un startup. Excelente. Eh, Agustino, ¿algún otro comentario en cuanto a cómo promover la diversidad este, fomentando la, las conversaciones entre esas diferentes instituciones? Eh, sí, no, yo, yo ampliaría un poco la respuesta que más allá de solo las startups, es todo, todo un ecosistema que debe promover eso. Mm. Que va desde las alejadoras incubadoras de startups, las universidades, esas relaciones universidad empresas de estado, el gobierno local, el sector privado y, y que está queriendo apostarle a temas de innovación e emprendimiento, entender esas dinámicas y esas interacciones. Yo creo que todo eso demuestra que debe es ser un esfuerzo de ecosistema, más allá de solo las startups y esa interacción. Entonces, uh -huh. Todos los jugadores en ese, en ese ecosistema deben vincularse a ese proceso. Ya. Eh, la siguiente pregunta, también interesante, eh, en cuanto a la interacción entre las empresas y, y sus clientes o el usuario, ¿deberían las empresas comunicar la diversidad que tienen dentro de su mismo equipo al usuario o al cliente? ¿Por qué o por qué no? Sí, yo creo que definitivamente sí. Mm. Yo creo que te puede ayudar a, a crecer tu, tu base de usuarios mm. o de clientes um, en diferentes maneras. Tú puedes decir, mira, nosotros entendemos los problemas porque mm. nuestros mismos empleados han pasado por eso. Mm -hmm. um, entonces, es como que eh, es una manera de crecer, Um, lealdad uh -huh. eh, con tus clientes, yeah. yo diría. Yeah. Eh, Agustín, ¿has tenido alguna experiencia tú también con este aspecto de, de, de usar, digamos, la diversidad también como, como parte de, de la imagen de una misma empresa? Sí, no, eh, lo, lo he visto en, en ciertas estrategias de negocio de algunas grandes compañías, eh, tanto públicas como privadas, eh, pero también de, de startups. Pero yo creo que una vez más, o sea, no hay una fórmula de oro que encaje todas las situaciones. Yo creo que ah. depende del sector y del negocio en que, en que están desarrollando su, su empresa. Ya. Eh, la siguiente pregunta, eh, ¿hay algún sector comercial en donde los startups o las empresas están típicamente construyendo o, o armando equipos más, más diversos? En su experiencia, Agostino, no sé este, si has visto algunas eh, tendencias en este aspecto en, en Colombia, por ejemplo. Sí, es una pregunta muy interesante porque eh, algún tiempo atrás se veían muchas startups en el tema de, de agro, eh, desarrollo que de suministro, como mencionaba al principio, desde la biodiversidad y, y naturaleza local. Pero últimamente, los últimos los, los, los, cuatro o cinco años se ha visto mucha cosa, más relacionada incluso con tecnologías de información, en que se ha buscado esa, esa diversidad precisamente porque, por lo que trae a la mesa esas capacidades en, en la startup como tal. Mm. Marcia, en tu experiencia, eh, ¿hay empresas o, o sectores, digamos, que, donde parece que se presta más a, a la búsqueda de la diversidad? Sí, yo diría que en la educación tecnológica o el mm. edtech, mm -hmm. yo he visto más diversidad mm. uh, en los equipos. Y también en la agricultura, yeah. un poco, también. Interesante. Uh -huh. Pues muy bien, muchas gracias a todos nuestros participantes y también a nuestros expertos por eh, la conversación. Ahora vamos a compartir brevemente los resultados de la encuesta que mencionamos anteriormente al principio del programa. Les preguntamos a nuestro público cuál es el desafío más grande que enfrentan los emprendedores de orígenes diversos. Pueden ver los resultados ahora en la pantalla. La principal respuesta fue... En primer lugar, la falta de financiamiento, parece uh -huh. ser. En segundo lugar, este, y también empatado para tercer lugar, los estereotipos negativos, así como el acceso a las redes y, y de contactos eh, profesionales. Sí. Así que parece ser que esos son los retos a los que más se enfrentan, eh, por lo menos dentro de nuestro público. Interesante ver esa pregunta también. ¿Qué les parecen? Eh, son las mismas tendencias que han observado ustedes. Este, eh, Marcia, sí. empezamos contigo. No me sorprende para nada. Uh -huh. Y... y... Yo diría que eso, esto está pasando porque en el lado de inversionistas mm. um, hay bastantes prejuicios. Yeah. Uh, como empecé la conversación, claro. hay prejuicios del lado de inversión donde estamos invirtiendo en emprendedores que fueron a nuestras mismas universidades, yeah. que son de nuestros uh, mismos círculos. Mm -hmm. y, y falta la educación del lado de inversión mm. para, des, uh, para hablar con ellos Um, sobre cómo estás haciendo tus decisiones de inversión, mm. cómo miras un equipo y, y cómo puedes hacer estas decisiones más transparentes yeah. para que los emprendedores se puedan preparar. Mm. Uh -huh. Interesante. Agostino, ¿qué te parecieron las respuestas de nuestro público? No, yo la verdad esperaría, esperaba algo así. Eh, para decirte la verdad, creo que las, las dificultades de una startup en un emprendimiento um, de esa naturaleza, enfrenta dificultades muy similares a las otras. Eh, falta de financiamiento, desarrollo de producto que encaje en el mercado, pero la lógica aquí, creo que Marcia lo mencionaba hace algún momento atrás, es eh, tener un equipo diverso trae a la mesa unas, unas ventajas que pueden ser competitivas y, y diferenciadoras si se utiliza bien para desarrollar productos y servicios que encajen mejor en el mercado, conocer mejor el entorno, desarrollar estrategias de, de adopción mucho más mucho más ágiles y eficaces. Sí. Eh, ya la, del lado de los inversionistas, lo que hemos querido hacer, y, y, y a ver, ser inversionista también pues, tiene, su, tiene su idiosincrasia. Uno, uno tiende a invertir en el, los negocios y los sectores que conoce, donde siente más confianza. Entonces hay una tendencia, como se llama, natural de buscar esos, esos círculos de confianza donde uno tiene un, un, una zona de confort. Yeah. Lo que hemos querido hacer aquí en Ruta N para Medellín y, y Colombia es precisamente mostrar que hay muy buenos negocios en, en, que tienen diferente origen y que esa diversidad atrae a la mesa unos, unos ingredientes que pueden ser muy potentes. Esa es como parte de la tarea que tenemos también. Okay. Excelente. Bien, este, más allá de la diversidad de, de género y raza, hemos tocado un poquito sobre esos temas uh -huh. eh, y también de como que las diferencias eh, regionales, digamos, dentro del país. ¿Cómo también pueden las minorías religiosas, las personas que se identifican como LGBTI o las personas con discapacidades u otros grupos marginados, partir de un nivel más equitativo en lo que se refiere especialmente a, a iniciar un negocio o bien a prestar sus talentos a las diferentes, este, los diferentes sectores de, del sector privado. Eh, ¿Qué te parece Agostinho, esta pregunta, estos otros aspectos de la, de la diversidad, cómo se pueden abordar? No, eso es súper es importante. Eh, yo, la verdad, es, y lamentablemente conozco uno o dos casos aquí en Medellín, precisamente, eh, de ese tipo de, de, de minorías, de ese tipo de diversidad, que para acceder a capital, sí reconozco que tuvieron mucha más dificultad. Mm. Pero una vez encontraron el sweet spot del inversionista que buscaban, ese negocio pues terminó eh, siendo muy exitoso y hoy es, es, es un ejemplo muy interesante de ese tipo de desarrollo. Mm. Ya a nivel más de experiencia personal, eh, incluso aquí en Ruta N, como decía al principio, pues eso se... Eso se estimula y se incentiva a tener esa diversidad y, y la verdad es tan integrado que ne, pues, ni siquiera hace parte, no, no se diferencia en el día a día, simplemente son un grupo de personas diversas que tienen un objetivo común, un propósito común y eso finalmente termina siendo mucho más exitoso a largo plazo. Ya, yeah. Marcia, algún comentario. Sí, yo diría que la realidad es que es más difícil para estos grupos marginados. Mm. Esa es la realidad. Mm. Pero lo que pueden hacer estos grupos es eh, buscar inversionistas que se enfocan en ellos. Mm. Eso es una estrategia, pero también otra es de cómo crear una historia um, sobre tu negocio, mm. en decir, mi, yo entiendo este problema uh, más que otros. Yeah y esto um, en entender este pro este problema me da una com me da un es como que una ventaja yeah. en comparación a otros en el mercado yeah. y esto nos da más potencial para obtener una gran no sé, tener ser más grandes en este mercado que otros. Yeah. Uh -huh. En otras palabras, eh, de parte de, de estas personas, de estos grupos eh, tradicionalmente más marginados, es encontrar la manera de articular esa diferencia de, de forma de una ventaja, donde uh -huh. un inversionista ve esa diferencia y en lugar de decir, no, esto no lo conozco, no me es familiar, este, no voy a, yo no tengo esa confianza, al contrario, decir, ah, mira, esto es diferente y por lo tanto es algo que me puede beneficiar como inversionista. Claro. Ya. Uh -huh. Muy bien. Eh, bien, parece que tenemos tiempo ya nada más para una pregunta más de nuestro público. Eh, guest 1539 de Nicaragua nos pregunta eh, si podrían mencionar nuestros expertos alguna iniciativa pública, privada o no lucrativa que esté dirigida específicamente a promover la diversidad en Centroamérica o dónde podrían encontrar eh, esos recursos. Eh, Marcia, no sé si tienes tu experiencia en, en Centroamérica eh, al respecto. O sea, tengo un ejemplo de una compañía mm. que está tratando de hacer eso. Que, eh, ya hablé un poquito de sí, ella, de Cooley Cooley Foods, que ellos están tratando de buscar um, granjeros de diferentes regiones de Nicaragua. Están mm. también buscando en escalar en la región. Yeah. Um, pero en términos de grupos privados, mm. um, yo creo que eh, falta. Mm. Hay falta de recursos. Yeah. Obvio, yo diría que Village Capro es un jugador en esto, uh -huh. pero no, sí, falta. En otras palabras, existe una brecha ahí que tal vez podría ser una oportunidad uh -huh. eh, para alguien. Sí. Muy bien, este, excelente. Lamentablemente, ya casi se nos termina eh, la hora. Antes de concluir, me gustaría preguntarles a cada uno de nuestros panelistas, Agostino, Marcio, Marcia, eh, que consideraran eh, cuál es el mensaje más importante de la conversación del día de hoy que les gustaría que recordara nuestro público. Eh, Agostinho, vamos a empezar uh -huh. contigo. Claro que sí. Muchas gracias, Daniel. Yo creo pues el primer takeaway que yo me gustaría dejar sobre la mesa es que dependiendo del tipo de negocio, organización en que están o emprendimiento, cada uno tiene su estrategia. Y yo creo que definir esos mecanismos de estímulo de diversidad, yo creo que van a estar, deben estar muy alineados a eso. Segundo es que, como decía al principio, hacer diversidad por hacer, pues eso no tiene sentido en el hecho de que simplemente hacer parte de una buena estrategia de negocio. Y mm. lo tercero asociado a eso es que ese, ese mecanismo de promover diversidad debe ser parte del propósito de la organización, o sea, debe ser un no-brainer, como dicen en Estados Unidos. O sea, mm. esa, esa lógica debe imperar siempre. Entonces, son como los tres takeaways que me gustaría dejar. Excelente. Muchas gracias. Eh, Marcia, ¿qué te gustaría que, si nada más que recordara nuestro público este desde tu perspectiva? Sí, yo mi, creo que mis takeaways son parecidos a los de Agostinho. Sí. Pero lo que diría es que, eh, eh, yo diría que si estás cre cre haciendo un negocio o una startup, que tu negocio y startup deben reflejar al servicio, al producto que estás haciendo. Mm. Y la diversidad debe reflejar a eso. Yeah. Uh, eso es lo más, la manera lo más simple que lo puedo decir es eso. Yeah. En otras palabras, la diversidad existe en estos mercados, ya sea en, en los diferentes países de América Latina o en Estados Unidos o cualquier otro lugar, y es cuestión de que las empresas reflejen también esa misma diversidad como mm. manera de relacionarse con sus, con sus clientes. Muy bien. Pues les agradezco nuevamente a los dos por habernos acompañado el día de hoy y ofrezco también un agradecimiento muy especial a todos los participantes que nos acompañaron en línea, en particular a quienes organizaron grupos eh, a lo largo y a lo ancho de América Latina, así como alrededor del mundo, por ayudar a movilizar a sus comunidades de emprendedores y facilitar nuestra discusión con sus preguntas y sus comentarios. Tuvimos el placer de contar con grupos en el American Corner, en la Universidad Diego Portales, en Chile. El Centro Colombo-Americano, en Medellín, Colombia. El Centro Binacional, en la ciudad de Guatemala. Aquí están apareciendo algunas fotos de, de los grupos. Eh, el FECHAC, en la ciudad Juárez, México, en colaboración con el Consulado de Estados Unidos. Y por último, la Cámara de Comercio eh, en Quito, Ecuador. Ah, perdón, tenemos un grupo más también. El GIST iHub, de Perú. Utec Ventures en Lima, Perú. Eh, por favor, con toda confianza, les invitamos a seguir enviando sus preguntas en el chat y en Twitter también, utilizando el hashtag GIST Tech Connect. Ya que nuestros panelistas se quedarán con nosotros unos minutos más para responder a sus preguntas en línea. Eh, espero que hayan disfrutado mucho de nuestra conversación del día de hoy y gracias de nuevo por acompañarnos. Que tengan todos un muy excelente día.